Una mujer denunció este lunes que fue asaltada por un desconocido a borde de una motocicleta que portaba un arma blanca y fue despojada de sus pertenencias mientras caminaba por dicho sector. La denunciante quien nos pidió no mostrar su rostro para proteger su integridad física no está a los detalles. Yo no llegué a lo, no había llegado al apartamento, pero cuando cojo por ahí, eh, viene un tipo en un motor y me dice un atraco. Y yo cuando hice así, yo el este tipo estaba así con el motor y me y me sacó un cuchillo la cartera me la jaló yo le dije yo no tengo ni la cartera pero me la jaló de un puente y se la llevó. la cartera yo tenía dos mil quinientos pesos Tenía eh, mi cédula la tarjeta de COVID. todas esas cosas tenía receta y cosas así pero yo qué sintió usted en ese momento mira no yo quería, quería morirme porque me dio mucho dolor aquí segundo según la según la, el, el susto y yo me sentí como tan mal, porque por ahí ni siquiera gente había. La policía dice que, que anda y anda. Yo no lo veo en cosas así. Cuando pasan cosas así no la veo. Eso es porque el sector... En mamá tengo segunda etapa. ¿A qué hora más o menos? Eso fue como a las 8 y 30 por ahí, de la ¿También? mañana. ¿Cuántos eran? No hubo era uno solo. ¿Cómo ¿Por qué no solo? ¿qué le Atrás me dijo, es un atraco. Y cuando es mito yo ya así. Y ahí me puse el motor delante, se tiró del motor y por ahí me agarró el cuchillo y me dijo la carretera. ¿Ese dinerito que le llevó para qué era? Para pagar un dinero que yo llevaba para el mercado, que yo iba a coger una cosa fia, entonces la iba a llevar ella. ¿Qué le pide usted a las autoridades? ¿Qué le exige? No, Que pongan más atención a, la, a los sitios, porque imagínense, que si ellos pueden poner más policía en los... En lo, en lo, ¿Cómo se dice eso? Cuando uno va a salir... Tenis. A donde, uno, a donde van a salir cosas, porque por ahí es que yo solo atraco. Ya, yo me invito a salir, porque me sacó un hombre un motor, porque tengo miedo de salir a la calle ya. Con eso que me pasó ayer, ya yo tengo miedo de salir a la calle. Para NTN, Iliana Durán.